Paloma Ford pedirá la exhumación del cuerpo de Ricardo para confirmar si es hija biológica de Carlos Ford. A fines de 2011, María Paloma Ford, 50, apareció en escena y dejó en claro su mala relación con su madre, la astróloga Ashira, 92. Y ahora lo llevará al extremo ante la inminente denuncia penal que iniciará contra ella en la Argentina. Radicada en Inglaterra, Paloma anunció que en los próximos días promoverá acciones legales a través del abogado Alejandro Cipolla, bajo el convencimiento de que en realidad es hermana de Jorge. Eduardo y Ricardo Ford, fruto de una relación prohibida de Ashira con Carlos Ford, y no de Felipe, el fundador de Felfort y expareja de su madre, cuyo nombre verdadero es Encarnación Ruiz Ruiz. En diálogo con Carlos Monti para Pamela a la tarde... Paloma expresó su indignación por la falta de avance en el juzgado civil 75 de la ciudad después de ocho años. Razón por la cual decidió recurrir al foro penal por el delito de supresión de identidad y complicidad contra Marta Fort y sus hijos, Eduardo y Jorge, además de contra Ashira. Enfática. Paloma exclamó en una charla de WhatsApp con Monty, Tengo muchas pruebas que me confirman que Carlos Forte es mi padre biológico. Por otra parte, el periodista aseguró que Paloma Ford solicitará que le conceda la exhumación del cuerpo de Ricardo. Ante la negativa de Jorge y Eduardo de someterse a análisis de ADM para comprobar su hipótesis de que es hija de Carlos. El heredero de Felipe Forti hombre de negocios que incrementó la fortuna familiar de forma exponencial.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 Por otra parte, el periodista aseguró que Paloma Ford solicitará que le concedan la exhumación del cuerpo de Ricardo. Ante la negativa de Jorge y Eduardo de someterse a análisis de ADN para comprobar su hipótesis de que es hija de Carlos,